Como educadora yo tengo que educar para el futuro, y si es que en el futuro está tan presente los idiomas, creo que es indispensable que yo como educadora quiera velar por esas por esas cosas indispensables para mis futuros estudiantes y para donde sea que trabajen en el futuro. El máster aquí en la universidad me encanta porque yo creo que uno haciendo un máster conoce a personas que inspiran más que el tener el título de máster, yo creo que las profesoras que nos han tocado han habido personas super inspiradoras y yo creo que de eso se aprende un montón. I'm here at the university in Valencia and I'm learning about the, yeah, the ways of the Spanish people learn and uh, the schools how the school systems work because it's a little bit different from the Netherlands. If tomorrow I will do my lesson plan and I will stand in front of class, so I think, okay. How are we going to do this? Because you're used to the Dutch ways and now you need to go more like the Spanish ways. So, yeah, I think I will learn a lot from that. Mm -hmm. I'm learning about the Spanish educational system, which me deja muchas enseñanzas. And at the same time, I'm going to learn a little bit about the Spanish educational system. And I think that as educators, we need these experiences to know what are the new practices, the best practices, to have quality education.